de que, tonta, ahí, Mili y yo aquí van dos veces que se activa el timbre solo. Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un story time, bueno sí, como una experiencia rara que ocurrió mientras yo estaba en la universidad Esto nunca se los había platicado Pero hoy les voy a contar de un lugar donde viví mientras yo estuve en la universidad Y pues todo lo que pasó ahí, la verdad es que sí estuvo muy muy raro Y no me imagino ser la persona que estaba ahí, pero bueno Más adelante les voy a van a entender por qué antes de empezar, les quiero platicar algo. Eh, ya les había yo estado diciendo que habían estado ocurriendo cosas... O sea, vean la primera, está, está medio nerviosa. Ok, ya les había platicado yo que cosas raritas estaban pasando aquí. La el último video que les subí fue la de la exploración de la, de la casa abandonada, que si no lo han visto, váyanlo a ver. Es el video que subí literal hace dos días, pero antes de ese les subí sus experiencias paranormales. Ese día grabé yo dos videos, ¿ok? Con el mismo outfit, lo demás, porque yo tenía pues unas cosas que hacer y quería dejar videos ya antes grabados. Lo curioso fue que yo lo grabé perfecto, o sea, nunca me pasa esto, yo lo grabé bien, o sea, todo estaba perfecto. Y ocurrió justo lo que les contaba justamente en el video de experiencias paranormales. Porque hubo una, una experiencia donde decía que... Iban a una casa y tomaban fotos y videos y no se veían y se borraban las fotos Así como si de plano lo que sea que viviera en esa hacienda abandonada Pues no quería ser fotografiado ni grabado y por eso se, se borraban las fotos ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Hm? Ya, relájate ¿Estás bien? Uy. Ya, bájate Aquí, sentada, sentada, quieta ya. El caso es que decía así de que no, pues es que parece... ¿No? El caso es que parecía que pues lo que sea que hubiera ahí no quisiera ser fotografiado. Me ocurrió justamente eso. Yo grabé el video, al momento de yo querer pasar a mi compu, paso los dos archivos, es decir, el video de sus experiencias paranormales y ese otro video, que es justamente este story time que les voy a contar. Es decir, que esta es la segunda vez que lo grabo. Cuando paso los archivos, ¿están de acuerdo que estaba el archivo en mi celular y en la computadora? Yo lo revisé. Edito el video que le subí el viernes. Al momento de querer editar el otro veo okay, que no está. No está. Yo no lo borré, de verdad yo no hice nada y nadie toca mi computadora nada. No estaba, lo checo en mi celular, tampoco estaba. O sea, el video desapareció por alguna razón extraña en los dos dispositivos, pues me hace un poco raro. Pero bueno, esperamos que esta sea la buena, que no lo tenga que regrabar una tercera vez, pero bueno, eso. Y como vieron al principio en historias de Instagram, las cosas aquí, se activa el timbre solo, no es la primera vez, ya ha pasado, o sea, pues sí, tiempo atrás... Mi mamá tiene como unos 15 días que no está aquí en la casa Hizo un viaje pues largo Entonces realmente pues solo está ella Y pues yo vengo a cuidarla Y obviamente hay personas que vienen a cuidar hacia su gato y a la perrita y eso Pero véanla, o sea, está como Un poco desesperada Yo creo que le voy a abrir Así que bueno fantasmitas, antes de comenzar Aquí les voy a dejar mis redes Recuerden me pueden seguir por Instagram, TikTok, Facebook e. Y Twitter, en todas tengo contenido, en todas se activa, en todas tienen contenido diferente Entonces bueno, pueden pasar por ella Y recuerden que si hoy nos suscribimos les va a llegar un perrito protector de esos que salen en la película de Coco Así tal cual para que los anden cuidando O si no quieren perro, un gato Y si conocen a alguien que le pueda gustar mi canal se lo enseñan Y jale, pues se suscribe Además les voy a mandar un cafecito con doble carga de café porque hoy hace mucho sueño Así que bueno, adelante con este story time Ok, como les platico, yo estaba en la carrera, ya tenía unos años estudiando en la universidad, y por alguna extraña razón, no sé, decidí como darme un año sabático. O sea, la verdad me cansé de la carrera, no sé, pero dije, no, me voy a dar un año sabático, ya tenía como dos años en la carrera, y yo dije, no, pues ya. Total, me salgo de la carrera, dije, en mi año sabático me voy a ir a vivir con mi hermana porque mi hermana ya también ya vivía sola en ese entonces, entonces yo dije, bueno, pues me voy a, a vivir con mi hermana un rato. Ella vivía en un departamento, bueno, era un departamento, pero, o sea, más bien era una casa adaptada a departamentos, porque la casa tenía tres pisos, entonces todo el piso de abajo era un departamento, el segundo piso era otro departamento, y el tercer piso, es decir, el de hasta arriba, era la casa bueno, el departamento más bien de la dueña, de, pues sí, como de los tres departamentos Entonces pues como que, pues sí, cada quien andaba ahí por su lado Pero pues cada piso era un departamento, hasta arriba vivía la dueña Bueno, entonces yo llego allá a, la, a pues sí, el departamento de mi hermana, me instalo, todo muy bien No me había tocado conocer a, a las demás inquilinas, éramos puras mujeres Abajo vivía también una chava Arriba vivía la señora con sus hijos y su esposo, pero la verdad es que por tiempos, pues la verdad es que casi nunca, nunca nos veíamos. De hecho, yo ya tenía varios días ahí, cuando todavía no conocía a nadie. Pero bueno, pues ya, un día, como yo no estaba haciendo nada, recuerden que me estaba, estaba en mi año sabático, mi hermana, pues sí, andaba en sus cosas, pues yo estaba haciendo el quehacer, o sea, yo limpiaba y eso, y hacía de comer, y mi hermana llegaba, y pues ya comíamos, y ya, total. Estaba haciendo el quehacer, estaba como barriendo ya sale en la parte de afuera, de ahí del departamento, de, de lo que era nuestro piso y todo eso. Y en eso escucho que, que viene alguien, y era la inquilina del primer piso. Entonces ya me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Me contó tu hermana, pues que te vas a venir a, vi a vivir aquí, qué padre, ¿cómo te has sentido? Pues ya saben, ¿no? La plática normal. Y yo, ah, pues sí, muy bien, muy tranquilo, este, duermo pues bien, no sé qué, no sé qué. Y pues ya, así nos quedamos platicando, pues unos minutos, normal, ¿cómo te llamas? Y tú, bueno, cualquier cosa, aquí estoy abajo, bla, bla, bla, ok, muchas gracias. Y de repente me hace una pregunta que pues, yo me quedé así de, qué raro. Porque me dijo... Uh, oye, y ¿ya te han pasado cosas raras? Y pues ya saben, ya me conocen, yo amante de lo paranormal Y yo así, eh, o sea, ¿qué cosas raras estamos hablando? Porque el rango de raro es demasiado grande Entonces, ¿de qué tipo de raro estamos hablando? Y me dijo, ah bueno, mira, no te asustes O sea, si de repente ves que se abre así como que las llaves del agua eh, esto pasa muy seguido, eh Y también las luces a veces se prenden y se apagan Si tú las dejas prendidas cuando te vas y llegas y están apagadas Es normal o viceversa, ¿verdad? Y yo así como Ok, o sea, eso es lo normal Y yo, pero ¿Por qué? Me dijo, ah, pues no, no sé Pero, pues sí, si te pasa no te asustes Y yo, bueno Ok, y ya, así quedó el contexto Fue lo único que me dijo, bueno, y nos vemos Adiós, adiós, bueno, ya Entonces ya pasa el día, llega mi hermana Ya en la noche y como mi hermana ya me conoce, que yo a todo le estoy da queriendo dar como que, ya saben, el visto de lo paranormal, ya saben, pues ya le dije así como, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y mi hermana de que sí, ¿qué pasó? Le dije, oye, fíjate que tuve una conversación muy interesante con, pues sí, con la vecina, ¿verdad? Y pues me dijo algo y te quería preguntar, y ella así como, pues qué o okay? qué y me dijo bueno, más bien yo le dije es que fíjate que me dijo pues que se abrían las llaves del agua y que las luces prendían y apagaban y que si me había pasado algo raro o sea eso que es la cara de mi hermana fue así como Ah, les pues digo ya ya me conocía que me gustaba todo esto entonces pues sí fue así como uh, y ya me dijo mira eh, la verdad no quiero que te sugestiones eh, por eso no te había dicho yo nada eh, pero pues sí, sí pasan esas cosas, y yo así de, ¿y por qué no me habías dicho antes? y me dijo, pues es que es como cosa de aquí del edificio, pero no te apures, o sea, realmente todo eso que pasa es porque la señora, o sea, la dueña, como que algo la sigue, así me dijo, y yo, ok, y me dijo, pero sí, tú no te sugestiones, no estés preguntando, porque pues, o sea, es un tema como incómodo, no sé qué, y yo así como, ah, ok, pues bueno, así quedó. La verdad hasta este punto no me había pasado nada todavía. No tenía tantos días, pero pues tampoco era como que había llegado ayer. Pero no me había pasado nada. Pero pues sí me llamó la atención, obviamente. Yo quería toparme a la dueña para como preguntarle, no tan directo, pero así. Y no, pasaba un día, otro, otro, otro y no la veía. Hasta que un día ya que se me andaba olvidando, ya la veo. Entonces ya voy y me presento y le digo, ay, este, hola señora, soy pues ya sabe, hermana de Sutanita. Y pues estoy viviendo aquí y, y pues cualquier cosa, ya sabe, no sé qué Pues sí, ya empezamos a platicar, la señora es súper amable Y pues ya como que ya entre confianza, ya le pregunté Le digo, no así como directamente, sino que le dije Oiga, eh, le quería preguntar, fíjese que el otro día Yo estaba aquí trapeando y me di cuenta que estaba abierta esa llave de allá Y la cerré y al ratito otra vez estaba abierto ¿Tiene alguna fuga o algo así? Y la señora también puso cara así de... Oh. Y ella me dice Mira, te voy a platicar algo Aquí entre confianza Pero Pues sí, estas cosas sí pasan Y yo así de Pero, ¿qué cosas? Y ella me dijo, mira, no te asustes De repente se abren las llaves, se apagan las luces um, Se escuchan pasos Y si me escuchas gritando, no llames a la policía Y yo así de ¿Cómo? O sea, ¿por qué va a gritar? ¿O a qué se refiere? Y ya me empezó a contar que todo pasa desde que ella estaba niña. Ya era una señora, les digo, estaba casada y tenía dos hijos. Su hijo más, más chico tenía como 11 años y el grande como 15. Entonces pues ya, ya era una señora grande. Y me dijo que cuando era niña algo, algo pasaba en su cuarto. Porque la señora cuando era niña vivía con su mamá y con su abuela. Entonces pues la niña obviamente tenía su cuarto pues solo para ella. Y que había mucho tiempo... Donde veía que una señora estaba en la ventana Y que le llamaba por su nombre Y que le decía así como la demanda Ven, ven, ven, acércate La niña, o sea, bueno, la señora cuando era niña Sí se acercaba a la ventana Porque realmente pensaba que era alguna tía o algo así Porque veía tal cual la silueta Las facciones y todo de la señora Que estaba en la ventana Y que ella le decía a la señora Es que no puedo salir Porque la ventana tenía estas protecciones Que son como barrotes Así entre pues, lo que es el cristal y ya el, pues, el exterior, precisamente pues, para proteger, de que no se fuera a meter algún ladrón o lo que sea. Y que le decía, es que no puedo salir y no puedo salir. Pero llegó, en un, o sea, llegó un punto, la niña como que a esa edad no era consciente de, la, de que la casa estaba en un segundo piso, o sea, su cuarto estaba en un segundo piso. Entonces era imposible que alguien se asomara, ya sea una tía, prima o lo que sea, era imposible que alguien estuviera asomado desde la ventana de un segundo piso. Entonces, que le decía así de que no, no, no puedo ir, no puedo ir, no puedo salir y no puedo salir... Pero que la señora esta se le aparecía en su ventana diario, diario, todas las noches y era háblele y háblele y háblele y ven y ven y por su nombre Llegó el, el punto en el que la niña pues, o sea la señora pues, ya no podía dormir Entonces su mamá y su abuela se dieron cuenta de que la niña siempre tenía sueño, siempre estaba cansada, estaba malhumorada porque pues tenía sueño Y así un montón de cosas, tenía ya ojera super marcada, entonces ya le empezaron a regañar así de que bueno ¿Por qué tú estás tan cansada? O sea, te mandamos a acostar a las 8 de la, de la noche. ¿Por qué tienes tanto sueño? Pues, ¿qué estás haciendo en la noche que no estás durmiendo? Es ahí cuando le platica a la niña, a su mamá y a su abuela. Es que la señora me habla por la ventana. Y ella así ¿Cuál señora? O sea, ¿de qué estás hablando? No, pues así fulanita. Y me dice tal y tal y tal. Entonces, lo que hicieron fue cambiarla de, de cuarto. A uno donde no hubiera ventanas. Y eh, bendición, bendijeron, sí, toda la casa... Y pues así quedó, así fue como que paró un, un momento. Pero dice que siempre ha estado acompañada, o sea, no importa dónde vaya, les digo, ella ya es adulta, ya es una señora, y dice que aún así siempre los inquilinos habían dicho que se escuchan pasos cuando no hay nadie, que se escuchan voces de niños cuando pues sus hijos ya están grandes, y cosas así. Okay, eso era como normal porque era la actividad como que ella traía Incluso a ella, o sea, y de hecho las dos inquilinas, tanto mi hermana como la de abajo Ya sabían que si la escuchaban gritar no tenían que hacer nada ¿Por qué? Porque le pasaban cosas a la señora muy fuertes Una de, de las que me platicó a mí la señora Fue que un día ya todos estaban dormidos, sus hijos ya estaban dormidos en su cuarto Su esposo ya estaba dormido en el suyo y pues que ella ya andaba de que, ya saben, cerrando puertas, ventanas, eh, apagando luces y así y que cuando, o sea, se metió al cuarto de sus hijos, vio que estaban dormidos, ok apaga la luz, y cuando va caminando hacia su cuarto, escucha que le dicen mami, mami, así, entonces pues que ella, ah, así como que regresa al cuarto de sus hijos así ¿qué pasó? los hijos, dormidísimos, entonces, bueno, ok se da otra vez la vuelta, está a punto de llegar a su cuarto y siente, ahora sí, aquí, literal, así como si estuvieran aquí parados justo atrás de mí. Que le vuelven a decir, mami. Entonces ella, pues, voltea, corre al cuarto de sus hijos, prende la luz y los hijos dormidísimos. O sea, ni siquiera se dieron cuenta de que prendieron la luz, nada, nada. Y les digo, lo había escuchado aquí, como si un niño se hubiera parado y le hubiera dicho así, mami, tengo sueño o algo así, ¿no? Entonces lo que hace ella es súper asustarse, corre al cuarto, pues, ya con su esposo. Algo pasó en ese inter que dice que las piernas... Pues ya no le respondían como si la estuvieran jalando Como si tuviera que hacer muchísima fuerza para poder caminar El casco de ella se cae al piso Seguía sintiendo como si la estuvieran jalando Y lo que hace ella es, ya saben, así como gatear Pero más, más, más arrastrarse que gatear Llega ella a su cuarto, no puede ni hablar ni nada Y lo que hace es como que subir la mano Imagínense ella tirada así en el piso Y así tratando de buscar en su buró que estaba al lado de la cama Un, un crucifijo que tenía entonces lo que hace es, anda cuenta, abre el cajón, lo alcanza a agarrar y dice que cuando hace esto, si no tenía fuerza ni para levantarse, mucho menos tenía fuerza para hacer lo siguiente, porque dice que lo agarra y ella siente que el Cristo se rompe y se cae, ¿ok? Entonces dice, yo lo rompí, pero pues, ¿cómo? O sea, ella sintió como que a lo mejor lo agarró muy fuerte y lo rompió, pero era imposible, o sea, son de madera y están pues hechos para eso, no sé... Entonces, que cae la cruz y que al mismo tiempo que agarró su crucifijo, agarró unas tijeras y las tijeras cayeron así con forma de cruz. Hasta que eso pasa, como que su esposo escucha que se cae eso y se despierta y la ve tirada, entonces ya se para, la levanta la cinta y ¿qué pasó? Y ella se todavía no podía ni hablar ni pararse ni nada y ya le cuenta todo eso, pero lo primero que le sale cuando ya pudo hablar fue un grito de ¡Ayúdame! Así. O sea, como que lo tenía aquí, aquí contenido Hasta que ya no estuvo sobre de ella Lo que sea que estaba sobre de ella Ya pudo gritar y fue lo primero que salió Entonces a eso se refería la señora Con que si la escuchábamos gritar Pues no dijéramos nada Porque pues era lo que le estaba pasando No que alguien se hubiera metido a la casa y demás Que ella lo primero que pensó fue Alguien se metió a la casa y me estaba jalando los pies Aunque ella no viera nada El esposo fue a buscar en todos lados A preguntar a los inquilinos de abajo Pues nadie escuchó nada Entonces no era nadie, nadie vivo Y todavía remató con un Sí, entonces me escuchas eh, gritar Pues no te asustes y mejor reza por mí Y yo así de... Ok Así que, pues bueno, fantasmitas esta, esta historia está como muy fuerte Les digo, no me imagino ser la señora No saber qué hay encima de ti Pero de todos modos, pues traes algo ahí y te sigue No importa dónde estés Esto yo ya se los había dicho No importa, si un espíritu está contigo No importa que te cambies de casa, a país Todo siempre va a estar contigo, Ok? Es el mismo caso que aquí. Estábamos en San Luis Potosí, ahí estaban. Estábamos en Michoacán, ahí estaban. Nos vamos a Guadalajara, ahí están. O sea, en todos lados. Y bueno, fantasmitas, cabe resaltar aquí que esta no es una historia mía. Como ustedes saben, desde la vez pasada conté historias en primera persona para meterlos más en la historia. Y les gustó mucho. El 95% de los comentarios fue positivo de que les había gustado esa forma. Solamente el 5% fue de que no les agradó mucho. Y pues bueno, por eso tenemos muchas secciones en el canal para si alguno no te gusta pues hay otra que sí y cosas así. Esta historia me la manda Sandra y esta es una historia real que le ocurrió a su tía en Puebla. Así que muchas gracias Sandra por tu historia, me dio escalofríos y espero que a ustedes también les haya gustado. Recuerden que si tienen así una historia muy fuerte, así de brujería, de cosas así, casos fuertes que necesitan solamente como un video para eso, me lo pueden mandar al mail que está en la cajita de información, se llama historias paranormales marijó arroba gmail.com, así es como lo encuentran, y pues bueno, espero que les haya gustado mucho, recuerden checar videos pasados, porque estamos en este mes de especial de Halloween, así que todo les puede gustar. Les quiero mucho y nos vemos al siguiente, besitos, bye.